muy buenas noches amigos ¿Cómo están seguramente muy muy preocupados igual que nosotros no solamente los de todo cambia sino de todos los medios que estamos tratando de difundir en la medida de nuestras posibilidades lo que está pasando en el perú el día de hoy 15 de diciembre del 2022 una semana prácticamente en el que los golpistas, usurpadores, traidores, pongámosle todos los calificativos que se merecen estos desgraciados que están tiñendo de sangre nuestra patria. No hay otra forma de expresar nuestra protesta, nuestra indignación, porque ya en el Perú se han sacado las botas, las balas, han sacado a las fuerzas armadas, a la policía y los tienen en estado de emergencia a nuestros compatriotas peruanos. Desde Todo Cambia Noticias vamos a tratar de hacer incidencia, de pedir que compartan este programa, compartan todos los programas donde se difunde el alto grado de violencia que se está viviendo en nuestra patria. De esa manera iniciamos a 7 de la noche con 40 minutos en Italia, una de la tarde con 40 minutos en el Perú. Todo Cambia Inicia para darles a conocer lo que está pasando en el Perú. que este momento quedará en la retina y en el corazón de todos todos los peruanos jamás pensé y creo que los de mi generación los que frisamos los 40 42 poco más poco menos años jamás pensamos volver a vivir hechos de violencia hechos de, de, de, de crimen, de sangre, instaurados desde, desde el Estado, desde quienes nos deben de proteger. Y lamentablemente esta señora que ha llegado con la fuerza de los votos que le, le dieron a Pedro Castillo, porque hay que ser honestos, los votos fueron para ese hijo del pueblo, Dina, una persona un poco conocida, iba como candidata a la vicepresidencia y ahora de acuerdo a lo que han instaurado en esta constitución pues sí para ellos desde la legalidad que favorece a este a este grupo no solamente vacador a estos poderes del estado que se blindan entre ellos este de acuerdo a ello para es su presidenta, ¿no? En el Perú profundo, en el Perú en el que nunca fueron escuchados, el Perú real de de nuestra patria no la reconocen como presidenta, por eso válidamente le dicen que es una usurpadora, es traidora, y ahora Dina Boluarte, quién creyera, empieza a tener un discurso absolutamente violentista. En estos últimos dos días, entre ayer y hoy día, ha mandado mensajes subliminales. No somos estúpidos, señora. Está mandando imágenes de discursos de apoyo a los policías. Uy, pobrecito, los policías, ¿no? Los policías que no saben eh, ponerse a la altura y protegernos contra los delincuentes de cuello y corbata. Los policías que no nos defienden del crimen eh, de las calles, de los que actiarios crean sobre en nuestra patria. Ahora envalentonados por las Fuerzas Armadas, envalentonados por esta derecha que está matando al pueblo, han salido a disparar contra la población que está saliendo a protestar, protestar siendo sus únicas armas la voz y la bandera del Perú. Y esta señora ha mandado un mensaje señalando de que eh, es los protestantes los que están agrediendo a los policías. O sea, ese mensaje está... ¿Creyendo usted que vamos a creer? Tenemos más de 15 muertos. Para, la, para las noticias de carácter oficial, son 7 muertos. Pero, señores, yo tengo información por parte de, de, del pueblo, no solamente de la región Junín, del Cusco, Ayacucho y de otros lugares, donde realmente se estaría hablando de 15 muertos. 15 muertos que la historia oficial, la que quieren contarnos ellos, esa prensa mermelera vendida, esa prensa corrupta y esa prensa que está causando terrorismo, ellos sí son los terroristas, señores. Esa prensa no dice la verdad. En confabulación, la prensa con sus millones, con sus micros que los ponen al servicio de las botas y del dinero. Y esta señora rodeada, flanqueada de, de militares, es quienes están causando terror y zozobra en el país. Yo les voy a pasar una foto que grafica claramente el mensaje que está mandando más allá de su discurso, el mensaje que da Dina Boluarte. Yo estoy con ellos y si estoy con ellos nada me pasa. Y a ellos me debo y a ellos respondo, y esa es mi fuerza, esa ese es eh, el, la fuerza que tengo para imponer autoridad, para matar, ¿no? Miren y saquen sus propias conclusiones, es la foto que está circulando y que yo pido que la comparta, esta es la dictadura que ha impuesto Dina Boluarte en nuestra patria, ¿qué opinan? pero no solamente los peruanos en el exterior, sino también haciendo pequeños videos hermanos de otros países que empiezan a decir no reconocemos a Dina Bolvarte como presidenta del hermano país. Tenemos a Colombia, tenemos a Bolivia, tenemos a México y la reacción de estos golpistas, de estos dictadores es justamente responder con el arma en contra del pueblo, es responder, creando zozobra, creando no solamente muerte, sangre y dolor. Y eso, a pesar de, de que ha saltado a los militares, los ciudadanos se siguen movilizando. Yo quiero que vean la indignación de nuestros amigos eh, en el hermano país de, de Chile. Adelante hermanos y hermanas de la República del Perú. Eh, hoy día, organizaciones sociales de Chile, partidos políticos, movimientos sociales, eh, hoy día como sindicato nacional también de trabajadoras y trabajadores de la educación, hemos entregado nuestra carta de apoyo continental, que hemos realizado como central continental de trabajadoras y trabajadores de la educación, en apoyo a nuestro hermano presidente Pedro Castillo Terrones y al pueblo peruano, que hoy día se encuentra movilizado enfrentando una dictadura que está encabezada por el Parlamento y por grupos golpistas que están dentro del gobierno. Exigimos al presidente Gabriel Boris y hoy día a la Cancillería chilena que desconozca el gobierno usurpador de Dina Boluarte y que exija a través de los organismos internacionales la seguridad y la salud la e integridad física de la familia y del presidente Pedro Castillo y la restitución de los derechos políticos que le corresponden al presidente constitucional del Perú. Saludamos a los hermanos peruanos, a las organizaciones sociales, a los movimientos campesinos que hoy día se encuentran movilizados a lo largo y ancho del Perú. Sabemos que es una lucha compleja, difícil, hoy día están siendo reprimidos y asesinados y condenamos la violencia con la que el Estado y la dictadura peruana está tratando a nuestros hermanos. Desde Chile y de toda Latinoamérica saludamos la valentía del pueblo hermano y estamos seguros de que más temprano que tarde, el presidente Pedro Castillo tendrá que ser restituido en su poder y el Perú podrá defender su democracia y avanzar hacia una asamblea constituyente para terminar con la constitución dictatorial del dictador Fujimori. Fuerza hermanos peruanos, desde Chile los saludamos y seguimos acompañándolos en la lucha. Este es el mensaje de compatriotas, amigos, compañeros, hermanos, Hombres y mujeres de hermanos países que en su momento también sufrieron la dictadura de Pinochet. Que en su momento también sufrieron en carne propia lo que es tener las balas o la pistola apuntando la cabeza del pueblo. Eso es. Eso significa una dictadura. Es acallar al pueblo. Tener un discurso de unidad, de diálogo, pero te están disparando al pecho y a la cabeza. ¿Cómo uno puede dialogar con el asesino del pueblo? ¿Cómo uno puede soportar cuando te están matando a tus hijos? Y encima desde los medios de prensa, ajustado a sus intereses, tildando a los pobladores a los ciudadanos a los estudiantes a las madres trabajadoras a los trabajadores organizados llamarlos terroristas o sea en todos los niveles en todos los niveles se está instaurando de manera concertada articulada coordinada porque para eso tienen poder para eso tienen experiencia no es la primera vez que fuerza popular está al frente de una dictadura que tiene experiencia, sabe cómo ocultar cuerpos, sabe cómo matar, sabe cómo meter a la cabeza de la población mensajes de odio, de terror, de miedo, sabe cómo hacer que la prensa cumpla su función de desinformar y de embrutecer. Porque justamente esa es la formación que les ha dado Vladimir Bontesinos, Abraham Montoya, Cueto, los que están ahorita en el Congreso manejando todos estos hilos del poder. Ellos son, ellos son los que causaron terror y muerte en la primera dictadura de Fujimori. Y ahora en esta segunda dictadura implantada por el Congreso en el que está Fuerza Popular, y que detrás de esto, señalamos que está Keiko Fujimori, están los apristas están estas, eh, estos asesinos de la población con sus mismos satélites políticos. O sea, la misma maquinaria del 90 es ahora que se está instaurando. Por eso tiene toda la misma eh, metodología. Prensa, ministerio público las Fuerzas Armadas y el Congreso. Esa misma forma es la que vivimos nosotros cuando teníamos 20, 22 años. Cuando éramos estudiantes universitarios, cuando nos sacaban de las aulas universitarias, cuando desaparecían catedráticos, cuando mataban niños. Y eso es lo que está pasando en este momento. Entonces, ellos tienen experiencia en cómo matar y acallar al pueblo. Y por eso les ponía esa imagen de Dina Boluarte rodeada, flanqueada por fuerzas armadas. Eso tiene un mensaje fuertísimo de decir, yo tengo el poder en mis manos, yo tengo las armas y no me va a temblar la mano para matar, para recuperar el principio de autoridad. Ese es el mensaje que está mandando. Y por eso es que la población está con miedo, sí, pero también con mucha fortaleza moral, porque ahora nos damos cuenta cómo manipula cómo desinforma cómo manejan los hilos del poder para seguir acallando al pueblo y mantenernos postergados. Cómo intimida cómo ingresan a las casas, de peruanos, hermanos, familiares nuestros para presionar a los que estamos haciendo este tipo de programas. Cómo llenan los carros de las calles de carros militares, de tanquetas, de drones, de infiltrados. Hay muchos, muchos del servicio de inteligencia y del grupo Terna que están infiltrados en las manifestaciones y son ellos los que están causando actos vandálicos, censurables, repudiables para culpar a los jóvenes dirigentes, a los ciudadanos que están saliendo legítimamente a protestar para acusarlos de delitos y que luego los condenen y los refundan en la cárcel. Esa es la metodología nefasta de los fujimoristas. Esa es la escuela de Alberto Fujimori, la escuela de Keiko Fujimori, la escuela de Vladimiro Montesinos, del grupo Colina y del grupo Rodrigo Franco. Esa es la escuela que ahora está en su segunda etapa. Pero los peruanos, por eso decimos, tenemos memoria. Y por eso les decimos también a los ciudadanos, no caigan en la provocación. Por eso les decimos, salgan con documentos, graben, graben, no se callen. Salgan a protestar, sí, pero no pisen el palito, porque estos sanguinarios, estos asesinos del pueblo, no van a tener piedad de nosotros. Ellos quieren quieren de todas maneras controlar controlar el Perú porque controlar el Perú significa debilitar a los hermanos países que hoy día se están solidarizando con nuestra patria. Debilitar a Chile, a Brasil, a Colombia, a Bolivia en política Nada es casual y detrás de esto, nada raro es que esté la OEA, que esté Estados Unidos y que estén todas esas organizaciones que causan terror y que quieren acallar a un pueblo que reclama legítimamente que sus recursos estén a, al servicio del pueblo, que reclaman legítimamente soberanía, que reclaman legítimamente democracia pero una real democracia, no aquella donde nos llaman cada cinco años solamente a votar para validar sus fechorías, no. Señores, es un momento de alta, alta tensión en nuestra patria, de alto peligro, pero las instituciones, los colegios profesionales se han percatado también, escuchen este mensaje, del Colegio de Abogados de Tacna. Escúchenlo, por favor, y difúndanlo, porque todavía hay peruanos que no le tienen miedo a las botas, que no, no tranzan con la corrupción, que no tranzan con los asesinos del pueblo. Hay peruanos a los cuales nosotros los abrazamos, les decimos, apoyen a nuestros hermanos, no se vendan, gracias por ponerse a disposición de las causas justas, nobles y del lado que la historia nos exige moralmente colocarnos, que es del lado del pueblo peruano. Qué tal amigos de Radio Positiva, muy buenos días. Esta hora ya casi de bueno ya de la tarde, estamos en vivo aquí en el Colegio de Abogados de Tacna. Hay un pronunciamiento urgente que se va a emitir en los siguientes minutos. Estamos con su decano, el abogado Jaime Montalico, eh, en el colegio, para hablar sobre este... Último documento que va a salir en unos minutos. ¿Cómo está, doctor? Rejane de Radio Positiva. Muy buenos días. Muy buenos días, señor periodista. Buenos días a todos los seguidores de Radio La Positiva. Y bueno, estamos aquí preocupados por lo que está aconteciendo en nuestra realidad nacional. La crisis política y social a la que nos ha llevado la clase política que ha gobernado durante tantos años nuestro país. Y el Ilustre Colegio de Abogados, teniendo en consideración de que esta crisis ha generado la muerte... De siete de nuestros conciudadanos que han enlutado a siete familias que el día de hoy están llorando la partida injusta de sus seres queridos, nosotros no podemos ser este, indiferentes. Y porque no podemos ser indiferentes, nosotros hemos sesionado y hemos adoptado un acuerdo, motivo por el cual este, vamos a estar siempre defendiendo las justas luchas de la población. La lucha de la población es la lucha del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna y decirle a la población que no están solos. El Ilustre Colegio de Abogados está con ustedes. Y si usted eh, me, me permite, sí, adelante, voy a todos. proceder a leer el pronunciamiento que, hemos, que estamos eh, publicando el día de hoy. El decano y la Junta directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, ante la actual crisis política y social que vive en nuestro país y que ya ha cobrado la vida de siete jóvenes que ejercieron su legítimo derecho a protestar en contra del actual Congreso y Presidenta del Perú, pidiendo que se vayan todos, se dirige a la opinión pública a fin de manifestar lo siguiente. 1. Lamentamos y condenamos la muerte de las siete personas producidas en momentos en que ejercían su derecho legítimo a protestar y exigimos al Ministerio Público que investigue estas muertes para que se identifique a los responsables y se les sancione severamente. Dicha investigación debe realizarse con la misma celeridad con la que la Fiscalía ha actuado en las investigaciones en contra del expresidente Pedro Castillo. Estas muertes no pueden quedar impunes y tampoco podemos ser indiferentes al olor de estas siete familias que hoy se visten de luto llorando la partida injusta de sus seres queridos. Segundo, ninguna protesta pacífica debe ser criminaliz criminalizada, por lo tanto, Hacemos responsable a nuestra clase política en el Congreso y en el Ejecutivo por la pérdida de estas siete vidas humanas y las que podrían seguir ocurriendo. Y les exigimos que den un paso al costado a fin de permitir que el pueblo peruano recupere la paz y la armonía, para lo cual deben convocar a un adelanto de elecciones para el 2023, recordándoles que para llevar a cabo unas elecciones generales, el Jurado Nacional de Elecciones ha señalado que se necesita un plazo solo de nueve meses, motivo por el cual no es prudente ni resulta responsable disponer un plazo mayor como el que viene proponiendo la presidenta Dina Boluarte. Esto es hasta abril del 2024. Tercero, el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna reafirma su compromiso en la defensa del Estado de Derecho, la democracia, la Constitución y los derechos fundamentales a la vida, a la libertad, a la salud, a la opinión, a la libertad de expresión y al derecho a la protesta pacífica que tenemos todos los peruanos, además de los otros derechos fundamentales contenidos en nuestra ley de leyes. Cuarto, por estas razones, el ilustre Colegio de Abogados de Tacna se declara en estado de alerta jurídica a fin de salvaguardar la vida y la libertad de todas las personas que ejercen su legítimo derecho a protestar pacíficamente. En tal sentido, hacemos un llamado a todos los abogados para que pongamos nuestros conocimientos y capacidades al servicio de nuestra población a fin de defender sus derechos fundamentales en caso de que se presenten detenciones arbitrarias o ataques provenientes de los que tienen las armas. Quinto. Condenamos las expresiones de los congresistas, ex ministros y pseudo periodistas que llamando terroristas al pueblo que protesta, piden que las Fuerzas Armadas salgan a las calles y que conjuntamente con la Policía Nacional del Perú hagan uso de sus armas de fuego en contra del pueblo peruano que solo pide que se vayan todos, el Congreso y el Ejecutivo. Sexto, asimismo hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú para que no acaten ninguna orden que tenga por, por finalidad usar sus armas de fuego en contra de la población. Todos somos peruanos, todos compartimos los mismos problemas y todos podemos ser parte de la solución de la crisis social y política que vive nuestro país. Tacna, 13 de diciembre de 2022. Atentamente, ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Nosotros, Nosotros vamos a estar alerta. Creo que es el mensaje más sensato de una institución que agrupa, que aglutina a hombres formados en las leyes. Señores, esto que está pasando en el Perú exige el pronunciamiento de todos los peruanos. De todos los que están involucrados en política, los que no saben nada de política, los peruanos. Señores, no podemos ser indiferentes ante la matanza, ante la muerte, ante el crimen organizado. Y vuelvo a decir, esta es una dictadura de poderes institucionalizados que están al servicio de las botas, de la criminalidad, del narcocongreso y de una prensa miserable vendida. Esa es la realidad de nuestra patria. ¿Ustedes creen, amigos, que ellos van a difundir la realidad que está pasando en nuestra patria? Se están deteniendo a nuestros hermanos al interior del país. Ayer han detenido a 60 xanincas. De igual manera están deteniendo en el Cusco, en Ayacucho, Huancabelica, Cajamarca, Huancayo. Se están deteniendo a jóvenes que hacen prensa alternativa. O sea, yo les pido, no lo hagamos por figurar, no lo hagamos por cálculo político. Les hablo como madre, les hablo como hija, les hablo porque tengo hermanos. O sea, conmuévanse. Es imposible ver tanta frivolidad de nuestros propios compatriotas. O sea, yo, no, yo no entiendo cómo pueden estar alistándose para una Navidad cuando tenemos. 15 muertos y no se habla y no se dice, Los, la vida vale igual para el de la costa, sierra y selva, para el que tiene plata y para el que no tiene. No podemos ser indiferentes cuando vemos que esta miserable traidora de Dina Boluarte sale flanqueada como retiendo al pueblo. Está retando al pueblo. Esa foto es censurable, ofende la memoria de los peruanos, la dignidad de los peruanos. Y mientras tanto, muchos canales de televisión que ya han recibido su dinero, que ya han recibido aquello que les mueve la pluma, aquello que les pone la agenda en sus escritorios, ante las cámaras en las que ellos se mueven. Para ellos todo es normal, todo normal. No se puede normalizar que de un día para otro te quedes sin hijo, sin padre, sin marido, sin esposo, producto de las balas del Estado. No, no, señores. Y mientras tanto, mucha frivolidad en las redes. ¿Quién se puede alistar para una Navidad? ¿Quién puede pasar Navidad cuando nos han puesto los tanques, las botas, las balas, las armas en las calles? Hoy día no te tocará a ti, pero quizás en este momento están matando a un peruano. Mañana puede ser tú. No seas indolente. Yo creo que tenemos que tener algunas iniciativas. Por ejemplo, no difundir... Fiestas, homenajes, comilonas, frivolidad en las redes. O sea, un peruano es nuestra patria. No es un partido político. Aquí no hay tinte político. Bajemos todas las banderas políticas y levantemos solamente la bandera del peruano. No, no, no es posible. No es posible que no te indignes. No es posible que digas no pasa nada. Eso no se puede permitir. O eres peruano o no lo eres, pues. O eres corrupto o no lo eres. O eres sensible al dolor humano o eres un miserable vendepatria. No entiendo, no entiendo cómo puede haber tanta frivolidad. Llamo a los colegios profesionales de Junín, de Ica, Arequipa de Moquegua, del Cusco, los colegios profesionales, ustedes que se formaron para defender la vida, la legalidad, la justicia. Pónganse del lado del pueblo. A la fin el dinero no te lo llevas cuando mueres. Trasciende por tus actos. Eso es lo que te pido. Hagamos actos que nos hagan sentir que no hemos perdido la capacidad de indignarnos. No lo hagan pensando en una campaña, no lo hagan pensando en que tu nombre aparezca en un periódico y te feliciten. Armen más canales, manden fotos, creen WhatsApps, manden mensajes de solidaridad, hagamos algo. Desde donde estás, yo sé que lo que hago es intrascendente, no sé a cuántos llegue, no sé si lo comparta. Pero creo que tengo un deber moral. Creo que tengo un deber moral, como madre simplemente. De dejarle a mi hijo decirle, jamás actúes en contra de los tuyos, no seas corrupto. Yo le estoy... Dando ejemplo, creo, lo poco que sé, lo poco que conozco a mi hijo, al verme todos los días dedicada a esto, impotente de no poder hacer nada porque estamos lejos de nuestra vida. Pero los colegios profesionales, todos, todos han recibido formación académica no sé si universidades privadas, nacionales, defiendan a nuestros hermanos. Hay gente que no tiene dinero y se la está luchando. Hay gente que no tiene que comer, pero se le está luchando e inclusive los están matando. ¿Ustedes creen que van a mandar preso al hijo de, de, de un delincuente de cuello y corbata? No, lo van a refundir en la cárcel al hijo del pueblo, 10, 15, 20 años acusándolo de terrorista y el terror que ellos causan y el terror que ellos causan desde sus medios de comunicación desde sus ministerios con esos mensajes de odio de discriminación con esos mensajes que todos los días nos dicen terroristas terroristas no somos terroristas terroristas son ustedes Terrorista es Philip terrorista es Milagros Leiva, terrorista es Juliana Obsenford, terrorista son esos miserables que todos los días causan terror en nuestra patria y han generado este clima de alta violencia, de alta convulsión. Por su angurria de poder, por su angurria económica, eso no se puede permitir, definitivamente no se puede permitir. Ellos están muy cómodos porque ya se aseguraron su buena tajada de dinero del Estado. Y por eso ahora todas las agendas de los medios de comunicación es desacreditar estas marchas, silenciar estas marchas, terruquear a los manifestantes y hacer ver que todos se preparan para una Navidad y Noche Nueva. No. No hay Navidad ni Noche Nueva cuando te han sacado a los tanques y las botas en nuestra patria. No podría haber tranquilidad y paz social si te están disparando a la cabeza, si están desapareciendo peruanos. Escuchen este mensaje, amigos. Con esto yo voy a, que yo quiero no solamente ver cómo se están manifestando, nuestros hermanos en, en realidad el pueblo se ha autoconvocado no acá por culpa que no los de los congresistas vendepatrias y traidores que realmente nueva, nos está nueva, haciendo nueva, un daño al pueblo peruano Loque, el pueblo y ahora nos secuestran no a nuestro presidente pueblo, no nombrado, realmente es un... Es un dolor, hermanos. En realidad nosotros queremos la liberación de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Y luego... El cierre de, de Congreso, y por culpa del Congreso, no y por culpa nada, de la fiscalía, no está la acá rima, secuestrado Washington... nuestro pueblo, nuestro pueblo, delante, nuestro país, perú, vida, perú profundo, en con realidad, hermanos, es se está, está derramando sangre. Y esa señora viva Boluarte desnudo, al pueblo no nos representa. Tiene que renunciar cuando antes antes que haya que hermanos. A ella no le importa nada perder a nuestros compañeros, a nuestros, a nuestros hermanos de los, de los peruanos, perder siete muertos, ocho muertos, para ella es fácil de desdeclarar zona de emergencia. O sea, ¿qué, qué quiere decir eso? Diciendo que realmente ese señores es. Nos tratan, nos tratan de que somos, somos del pueblo, somos luchadores, acá somos campesinos, no somos terroristas. Y para que digan que realmente el señor... El señor, el señor Montoya, Jorge Montoya, y la señora Patricia Chirinos, que nos diga a nosotros que somos terroristas. No, señores. Nosotros somos hijos del campo, campesinos. Realmente nosotros ganamos el pan o el sudor de nuestro frente. Por eso nosotros queremos que, que cierren el Congreso y que, que, que la Dina Boluarte que renuncie, señores. Y luego, más la liberación, más antes, la liberación del, del profesor Pedro Casillo. Están pidiendo la liberación de quien ellos han confiado y con quienes se sienten identificados. Eso es lo que están pidiendo. No están pidiendo otra cosa que no sea que respeten a su pueblo, que respeten quienes han elegido ellos como presidente. Ellas lo tienen claro, nuestros hermanos del Perú. Y, ¿verdad? Estamos preocupados. El día de hoy en el Perú se sobreentiende que eh, habían fijado a las ocho y media más o menos, he estado siguiendo la audiencia de eh, prisión preventiva. Ellos ya lo tienen todo armado. A Castillo lo quieren refundir en la cárcel. Y lo han ahora postergado para horas de la tarde. Y ustedes han para las cinco de la tarde, ¿cierto? Pedro Walter García dice: pregunta. ¿Sabe que hoy a las 5 de la tarde un juez va a sentenciar a Castillo por 18 meses? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Están buscando mandarlo a la cárcel a Pedro Castillo en un, en un momento en el que todo está convulsionado. Porque así lo ha querido Dina Boluarte, los congresistas y las Fuerzas Armadas. Hemos visto cómo han atropellado sus derechos. Hemos visto cómo lo han vacado de manera expresa sin tener los votos requeridos, porque cuando se da ese tipo de sesiones para vacar, generar la vacancia de un magnatario, sin previo debate se requiere 104 votos. Ya han obtenido 101. Desde ahí no existiría legalmente una vacancia. Pero en este momento el Congreso está haciendo lo que le da la gana, lo que le da la gana propio de una dictadura propio de una dictadura pisotea, atropella, mata, saca los tanques, controla la prensa, controla el sistema judicial, controla el ministerio público. Tiene todo, tiene todo. El pueblo está totalmente desprotegido. Lo único que tenemos y rogamos es que no nos cierren estos medios. Que llegaremos a 20, 30, 50, 100, así creceremos, 80, si ustedes así lo desean, compartan estos espacios. Pero no podemos permitir que nos sigan callando. Salgan a protestar, no, no generen violencia. No compren en los supermercados de las transnacionales, compren a nuestros campesinos. No salgan a trabajar los de transporte. Paralicemos, sí, el país es un derecho también a la protesta, sin generar caos, sin generar violencia. Hay formas cuando uno quiere hacerse sentir. Hay mensajes que nos están mandando también desde, el, desde, desde Italia, el Partido Democrático ha mandado un mensaje, no sé si lo tienes ahí para hacerles escuchar a nuestros seguidores de Todo Cambia, en el que sí están preocupados, están preocupados por lo que pasa en nuestra patria. Y yo pienso de que es la preocupación de todos los peruanos, de todos, de todos los peruanos. Y por eso sigamos escuchando. El mensaje de este de este compatriota nuestro... Es presidente Si no hay solución realmente, si no va a renunciar eh, Teresa, la vida vamos a, vamos, a a Andrés, vamos a ir a Lima. Vamos a ir a Lima. Vamos a ir directo a Lima, de acá, de acá nosotros mismos. Así, campesino. Así que nos tratan de cholo, de indio. Así los cholos vamos a llegar a Lima. Aunque sea a pie, pero vamos a llegar. Si es posible, si vamos a morir, tenemos que morir para defender nuestra patria, para sacar de esta crisis a nuestro Perú para liberar realmente en nuestro, nuestro patria está secuestrado hermanos por los grandes monopolios por los grandes corruptos ¿por qué? porque esos congresistas traidores sacan leyes a su favor de las grandes empresas a, los, a su favor de los grandes millonarios y los grandes millonarios ahorita ¿qué están haciendo? ahora han conversado con el presidente del Congreso como es general otro corrupto nos han conversado realmente para que dé el golpe, para que dé... De de, la la emergencia. Son emergencias, está, está de emergencia. Ahora, yo le voy a decir al señor presidente. Esa es la realidad. Se expresan en su forma de hacerlo, con su conocimiento real, objetivo, con sus limitaciones, pero están dando a conocer están dando a conocer ese malestar generalizado ante una clase que siempre ha traicionado al pueblo, ante la postergación, ante no tener colegios, ante no tener un sistema sanitario bueno, ante no ser escuchados, ante ese lenguaje no solamente discriminador, sino lleno de odio para el peruano del Perú profundo. La mayoría somos de distritos, de provincias. Allá aquellos quienes creen quererse que todos son de Lima, de Lima no, yo no comparto. El Perú es mucho más que Lima. O sea, si no recuperamos nuestro sentido de identidad y pertenencia, si no ponemos por encima nuestra agenda, si no por, ponemos por encima a los nuestros, sus intereses, sus pedidos, sus reclamos, sus demandas, no se ha solucionado ese problema. Esto no es de un año, dos años, cinco, seis años. Esto es los últimos 30 años y mucho más. Pero siempre han gobernado para una clase nomás. Por eso es de que la población ha despertado y de eso se ha dado cuenta. No Dina, Dina es una pobre una pobre diabla, disculpen, pero es una pobre diabla con respeto a los seguidores y a los oyentes. Quienes le están armando el discurso, quien le prepara todos esos escenarios armados, quien la está mmm, cantando al oído para que salga y se y confronte a la población y se está prestando ella a ese juego nefasto, son aquellos que, les vuelvo a decir y nunca se olvide, los que mataron y generaron terrorismo desde el año 90. Es la mejor escuela de Alberto Fujimori, del Grupo Rodrigo Franco, del Grupo Colina, de los medios de comunicación, de las Fuerzas Armadas, a las cuales pertenece Keabra, Montoya, Cueto. Porque hay algunos, pocos de las Fuerzas Armadas, pero los hay buenos, policías que se están poniendo del lado del pueblo, pero son pocos. La gran mayoría les gusta el poder y les gusta ver sangre, porque esa es corrupción, ese es poder político y ese es poder económico. Así se han tejido los hilos del poder a lo largo de nuestra historia. Resistamos, resistamos, hermanos, de... Perú, desde los peruanos en el exterior, vamos a seguir haciendo incidencia, pasando sus videos, estamos haciendo las coordinaciones para salir en directo y que se sumen más peruanos en estas transmisiones en tanto se nos permita salir. Bueno, para los que estamos fuera de nuestra patria, vamos a tener alguna posibilidad de seguir saliendo. Hay algunos espacios desde el Perú que ya se han cerrado y eso, y eso tenemos que denunciarlo. Escuchemos, escuchemos lo que dice. ¿Qué tipo de vecinos ha tenido para que nos hagan eso? Prácticamente duele a uno, hermanos. Por eso yo les voy a decirles, no se rindan hermanos, de Apurímac Andahuaylas, Culiaca, Uno, Arequipa, Pedregal, Cusco, Quillabamba, Vilcabamba. Soy un hijo de un campesino. Y me duele a mí que me digan terrorista. Yo he nacido, crecido. En Cusco, por eso yo, a mí me duele, por eso hermanos, hay que ir a Lima y una vez hay que cerrar este Congreso. Si no renuncian, paso a correr más sangre, hermanos. Por eso yo pido a Dios, pido a Dios, llegar a Lima, sí o sí, y a cerrar al Congreso. Y por culpa de esa maldita traidora, usurpadora y asesina, estamos acá. Seguramente ahora ya me están escuchando y me están marcando, ese señor es, ese señor es terrorista. Lo tienen que capturar. Yo sé que la policía está diciendo no voy a decir eso. Por eso yo no tengo miedo. Voy a morir como un hombre, luchador social, padre. Voy a morir como un padre. Voy a morir como un peruano legítimo. Pero no soy terrorista. Somos campesinos, trabajadores del pueblo peruano. Por eso, hermanos, yo les voy a decir, nunca nos rendimos, hermanos. Amor, el pueblo unido jamás será vencido el pueblo. Unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. Hermanos, hermanos, ustedes han escuchado realmente la señora Patricia Chirinos, hasta nuestros congresistas que realmente nos están defendiendo, están defendiendo a la patria, nos le dicen terroristas. Ahora, eh, Jorge Montoya ese señor no tiene sangre en la cara prácticamente nos dice esos terroristas están dando vueltas cuatro pelagatos acá está el pueblo no es cuatro pelagatos para que escuches congresista Montoya no es cuatro pelagatos acá es el pueblo se ha autoconvocado porque tantos años hemos vivido de saqueo, tantos años de nos han vendido todas nuestras riquezas oro, plata, gas de camisea nuestro Machu Picchu, ¿quién es el dueño de Machu Picchu? Saqué es, es el porque, ese porque, es ese montón de todo. Es el llanto, es la impotencia, es el dolor del pueblo peruano. Yo no voy a permitir en todo cambia noticias que llamen terroristas o que los vinculen a Sendero Luminoso. Porque con la misma facilidad yo tendría que ustedes son, de decirles a este que se identifica como doctor No, ¿no? ¿Quién es doctor No? Ponga su nombre y apellido. Si va a chatear en este espacio, ponga su nombre y apellido. No aceptemos a corruptos, vendepatrias, miserables, traidores que han vivido de la teta del Estado y que han aprendido a terruquear a nuestro pueblo como si con eso nos van a callar. No, señores. Estos peruanos son peruanos dignos, valientes, conscientes, honestos. No se arrodillan ni a las botas de Montesino, ni al dinero sucio del narcotráfico, ni a las balas que causan terrorismo de Estado. No se lo voy a permitir. Le invito a que se retire del chat de, eh, del espacio donde yo dirijo porque a los seguidores de todo cambio hay que empezar a respetarlos como a respetar a todos aquellos que tienen la posibilidad de abrir. Aquí no son senderistas, aquí no son terroristas, son patriotas. Mi respeto, mi abrazo, mi solidaridad como peruana, a todos estos jóvenes profesionales, amigos de otros países, hijos del pueblo, campesinos, mujeres trabajadoras, diciéndole no a la corrupción, no al narcotráfico, no a la prensa basura, mermelera, vendida, no a aquellos que violan niños en nuestra patria y hacen prensa con dinero del Estado. No se va a permitir eso. Basta de terruquearnos. Somos patriotas. Si es que no lo quieren entender, váyanse al canal de Philip Butter. Váyanse al canal de Juliana Obsenford, váyanse donde, donde Panamericana y donde todos estos espacios que ahí bien los representan, estos espacios pequeños, dignos, conscientes y valientes, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a seguir defendiendo a nuestro pueblo, llegando a todos los espacios internacionales para decirles... Para decirles que no nos van a callar, que la matanza que se está haciendo en el país, las desapariciones forzadas, el ingreso a los medios de comunicación, el ingreso a nuestros hogares, no lo vamos a dejar pasar. Por eso yo les pido, su celular, que sea su arma, graben a quienes los están siguiendo. Graben a los francotiradores, graben a los del grupo Terna, graben a los infiltrados, vayan a las manifestaciones, sí, a protestar, con, eh, con el arma que tenemos, que es nuestra voz, nuestra pancarta y sobre todo la bandera del Perú. Bajen todas las banderas políticas y el arma que se debe levantar es la bandera peruana para decirles, vamos a defender a nuestra patria de los mismos corruptos y asaltantes terroristas que se han instalado en el Congreso, en los medios de comunicación, en el sistema judicial, en el Ministerio Público y en la prensa mermelera. Esos son los reales terroristas que están apuntando. En la frente, están con el arma que les da las Fuerzas Armadas que deben proteger a nuestros pobladores, la Policía Nacional que debe proteger. No, ustedes son hijos del pueblo. No disparen contra sus compatriotas. Rebélense. Revelense a la dictadura de las botas, revelense a la dictadura de la corrupción, revelense ustedes si tienen dignidad, conciencia y moral, realmente es lo que deben hacer, ponerse del lado del pueblo. Nosotros despedimos, compartan este canal, no nos van a callar, no nos van a callar, vamos a seguir analizando compartiendo videos y sentando posición y dándole pase a todos nuestros seguidores de todo cambia, de todo cambia, que desde México, dice, fuerza hermanos peruanos México y nuestro gran AMLO, estamos atentos y apoyamos la lucha, gracias hermanos de México, gracias de Chile, gracias de Italia, Argentina, que se están movilizando, por favor, hagan videos, manden saludos, re, rechacen la dictadura en nuestra patria, movilicémonos a nuestros consulados, el Perú no está vendido. Este, bueno, eh, hay, que, hay que sacar y hay que identificar a los trolls, eh, porque lo que debemos decirles es que no les tenemos miedo, no les tenemos miedo, hemos soportado y hemos sobrevivido a la dictadura de de Alberto Fujimori y de Sendero. Hemos sobrevivido al terrorismo de Sendero, del Marta y al terrorismo implantado por fujimoristas con mmm, con fabulados con los apristas, cuando se mataba con el comando Rodrigo Franco, cuando se mataba con el comando Colina y a eso le hemos resistido, igual estamos valientes moralmente íntegros para decirles los terroristas son ustedes y nosotros los patriotas que como siempre defendemos a nuestra patria. En minutos retornamos con un importante análisis de un peruano que también está fuera de nuestra patria y que eh, se va a sumar a este equipo para hacer incidencia. Desde Noruega vamos a entrevistar a un peruano. Retornamos en breves, en breves minutos. Muchísimas gracias. Compartan este video y, y vamos a continuar haciendo incidencia para justamente hacer de que se escuchen nuestras voces en en nuestra patria para que eh, nunca más nos vuelvan a no solamente a no terruquear sino a respetar a los verdaderos peruanos. Resistir, resistir y jamás transar con la corrupción. Retornamos en Todo Cambia.